Hola, soy el doctor José Francisco Pérez Sánchez de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y a través de este video hago la presentación del trabajo intitulado Modelación Matemática del Transporte de Fluidos Bifásicos a Través de Medios Fracturados, Sistema de Placas Paralelas Irregulares, que fue publicado en la revista Ciencia Ergozum, y cuyos autores son el doctor Edgardo Jonathan Suárez Domínguez de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el doctor Arturo Palacio Pérez de la Universidad Nacional Autónoma de México y la doctora Elena Izquierdo Kulich de la Universidad de La Habana, así como un servidor. En este trabajo se obtuvo un modelo matemático que permite predecir el comportamiento del flujo bifásico a través de un medio fracturado cuando éste se considera como un sistema de placas paralelas irregulares. El modelo toma a consideración las propiedades de los fluidos y la dimensión fractal del medio fracturado. En este sentido, se obtiene que el parámetro que gobierna el, el flujo de estos, de estos sistemas a través del medio fracturado es la afinidad que tiene con la pared cada uno de los fluidos. El modelo predice un comportamiento del tipo anular simétrico con el que tiene mayor afinidad pues cerca de la pared y el que tiene menor afinidad dentro de ese sistema anular. Sin embargo, cuando estas características de la afinidad por la pared son muy parecidas entre los fluidos. Lo que predice el modelo entonces es que el que gobierna, el parámetro que gobierna este comportamiento y lo lleva al mismo tipo de flujo anular es la viscosidad. De esta forma, cuando se inyecta el fluido de menor viscosidad cerca de la pared, permite alcanzar ese comportamiento de eh, un flujo anular simétrico, con lo cual es posible, por ejemplo... Eh, ...predecir que la inyección de agua en un sistema, la forma en que se inyecta, pues va a mejorar la producción de crudo en un sistema petrolero. Adicionalmente, y en comparación con otros modelos, este modelo permite también predecir valores como los perfiles de presión o, los, o, los, o el gradiente de caída de presión los perfiles de velocidad y el flujo másico de estos sistemas bifásicos ya cuando se están llevando a la práctica en los pozos de producción.